¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, y tú? bien, bien, también, este, pues, eh, tolerando aquí la situación de de la del COVID. Sí, pues, pues igual adaptándose y pues, lleva media año y uno no termina de adaptarse. Pues dicen que es la nueva normalidad. Sí, pero, digamos, pues sigue cambiando, no sé. Sí. ¿Dónde estás ahorita? ¿Estás en tu casa? Sí. Ok. O sea que están trabajando desde, en forma remota. Sí. En la UNAM no, no fue muy difícil en mi caso mover todo a ser remoto y, y pues así hemos estado qué bien, qué bueno. Y qué sí, novedades okay. tienes, ¿ok? Pues, pues bueno, algo interesante es que mucha gente que era reacia a reuniones virtuales y algo así, pues ya no le quedó opción y no se ha visto. Pues sí, estos... en ese sentido, este, el virus este, es como un acelerador de la modernidad, sí. la verdad. ¿Sí? sí, aunque pues veremos cuándo y si llega a la nueva normalidad. ¿Qué, ¿Qué tanto retroceso hay? Porque, sí, este, mis digamos, amigos abogados están muy contentos porque ya muchas audiencias se están llevando a cabo en forma virtual. Cosa no. que, olvídate, pues yo tenía añales de estar este, promoviendo ese tipo de cosas. Me acuerdo de una plática en 1983, que, que en el Colegio de Abogados de Monterrey, que hablé de... El derecho en la era de las computadoras. Estaban todos mis colegas con la boca abierta. No, no, eso no va a pasar nunca. ¿Cómo? Y mi secretaria, que No, pues ya, pues con los procesadores de palabras ya empezaban. Entonces, a, había poquito antes de la Mac, pero ya la Apple II y eh, algunas otras de, de aquel entonces, pues se empezaban a establecer como, pues la nueva tecnología que era inevitable, ¿verdad? Estabas hablando de... Sí. De archivos de 5 k y 10 k y 12 y así, pero, pero ya era obvio que, que iba para allá. Y no, pero ¿cómo? Sí. O sea, los abogados tenían miedo a tocar un tablero de, o, o, o, o, o, o, o picarle a una máquina de escribir. Algunos que habían estado en juzgados haciendo chamba para aprender, pues eso sí. Pero muchos otros de alcurnia, pues no, era, era impensable. Y bueno, pues ya, ya la, la cosa esta nos cambia a todos. Ahorita, acabo, ahorita que llevé mi computadora, tenían ahí una Mac 128 que, que salió a principios de 84. Yo estoy casi seguro que las primeras Macs que hubo en México son dos que me traje yo, porque el día que ya estaban listas, eh, disponibles a la venta, fui a Laredo en una avioneta de un amigo, y me traje dos una para mí y otra para Rodolfo Junco precisamente el, el director del Norte y Reforma este y luego ya después de ahí a la 512 y a la un, de un de un mega y este luego la Lisa que fue toda una aventura y bueno este hemos sido Max toda la vida aquí es más, cuando entran sí, tú, PCs este, se friquean y no, luego no jalan bien y se echan a perder. Algo les pasa que en mi casa no jalan muy bien las peces. Llegué a usar unas Next step en el simbestar. Ah, <risa> la, la, la, no la, sí, la Next. La Next. Sí, sí de, de las que desarrolló este Steve Jobs para Steve educación. Jobs. Eran un cubo sí. negro con un diseño así muy muy particular, muy este tenía un detalle muy muy fino para que se viera no sí. sé qué que no sé qué, en fin. Pero esas esas esas traían el software que es el software precursor de las Macs actuales. Sí, sí. Yo yo empecé a usar Mac cuando, cuando se dio ese cambio que, que se basaron en Unix. Ah. Sí. <risa> ¿Y tú habías programado en Unix o no? Eh, antes de eso, sí. Digamos, mi, mis primeras experiencias en programación fueron cuando tenía seis años. ¿Seis? Y, ah, sí. Bueno, pues estás muy jovencito, pues sí. Y, y pues, pues sí fue, pero fueron en Apple II o cosas, o en Commodore o en Tandy y cosas así. Ah, ok. <risa> ¿Y desde entonces te gustó eso o okay? qué? Sí. sí. Eh, fui... fui eh, digamos, la Academia Mexicana de Ciencias organizó, creo que su primer verano científico algo así, en el 85, eh, y yo fui okay. uno pues, de los primeros que, niños que nos beneficiamos de eso, y, y ese programa todavía sigue. Sí, pues sí, tenías, tenías entonces que seis años, seis, seis siete años, okay, porque Daniel mi hijo, nació en el 84, o sea, él es del año de la MAC, pero al año y medio, al año y medio, fíjate, en el 85 y medio, 80, casi llegando al 86, estoy a acompañarles este, Como me veían y trabajar en la Mac, al año y medio, no te miento, podía prender la máquina, meter el disquete, echar a andar el, el, el programa de, de, de. No me acuerdo cuál, cuál de los de. Si era MacWrite o el, uno de esos, y escribir su nombre, Daniel, al año y medio y luego lo mandamos al kinder y lo atrasaron <risa> lucharon a perder lucharon a perder este y este luego ah bueno te iba a decir que yo aprendí aunque estudié leyes pero antes de leyes había estado dos años en ingeniería uno en la universidad aquí de Nuevo León y antes de terminar me fui a Northwestern y en Northwestern, como parte de la mm. enseñanza básica, eran, había una clase de computadoras. Y yo aprendí a programar en Fortran, ¿sí? el lenguaje de los ingenieros. Pero luego después me entró la idea sí. de que no, que yo mejor quería ser abogado y dejé todo eso y me vine para acá. Y ya, entonces yo me eché a perder más tarde, no no, no tan temprano. Sí. <risa> bueno, pero entonces soy así más pero... ecléctico pues. Sí, pues algo de lo que quería platicar contigo, pues obviamente tiene que ver con, con cibernética, porque pues, ya vamos para 50 años del proyecto Cyber sin en Chile. Y pues la pregunta es, bueno, ¿qué tantos países han implementado sistemas similares? Y, pues, sí, en o sea de... sí. un artículo reciente decía yo que, que nos faltaba un año, que ya eh, la semana que entra se cumplen 49 años o no sé qué. Este, y eh, yo, yo he seguido con eso, ¿verdad? Pero quiero oír qué es lo que tú traes en mente. Sí, pues bueno, eh, por, por un lado, pues la tecnología con la que se desarrolló, pues era Telex, ¿no? Y digamos ya era de no, en ese entonces. Era Burr. Era y ahor ahorita burro, es mucho ¿verdad? más prevalente. Sí. Y, y aún así, pues tuvo muchos beneficios. Y luego cuando nosotros pues, vamos y platicamos con tomadores de decisiones, ya sea en gobierno o en empresas, mira, te vamos a mejorar tus procesos para que tengas esta automatización y esto y esto, eh, pues puedes decir que, así ah, muy padre, pero a la hora de la hora pues no, no se materializa nada. Entonces me pregunto qué tanto es que no nos escuchan y qué tanto es que pues realmente no es mucha la diferencia la que... <ríe> la automatización puede ofrecer por otros factores. Por sí ¿no? misma, lo que pasa es que mira, yo lo que me doy cuenta Carlos, es que la, la gente se bloquea y se bloquea últimamente bueno, tengo dos años de estar este, platicando con dos ex funcionarios de Cemex, uno de ellos Gelacio sí. Iníguez, que ha venido aquí a esta sala donde estoy sentado ahorita este, hemos pasado Horas y horas y horas. De esas sesiones que empezamos a las 9 de la mañana y acabamos a las 8 de la noche y así. Aquí comemos y merendamos y todo. Y él hizo eh, un avance muy grande en Cemex. Eh, porque este, sin saberlo de Stafford, pero luego lo vio en una, una ocasión total, se fue mucho a las ideas de tiempo real y el avión de Lorenzo, Garza, este, perdón, Lorenzo Zambrano traía... Este, computadoras y conexiones satélite, etcétera, y él se mantenía online y podía saber qué estaba pasando en cualquiera de sus fábricas, etcétera. Todo eso lo armó Gelacio. Él tuvo contacto uh -huh. con Fernando Flores, y ahora Fernando Flores dice que él se quiso todo en CEMEX, y no es cierto, el que lo el que hizo y el que te da los detalles, ¿verdad? Y el que tiene los papeles y el que ves que hizo la chamba, pues fue Gelacio. Pero como. Uh -huh. Este, Fernando Flores es muy ególatra, entonces él dice que él hizo todo, pero bueno, de ahí surgió el famoso Cenex Way, ¿sí? Y cuando hemos, cuando estado platicando yo, a partir de mi película para acá, que la vio gelarse y todo, hemos hecho amistad, y platicamos muchísimo, Nos hablamos todas las semanas o casi dos, tres días a la semana, en fin. Y este, ha tenido mucho interés en lo que yo llamo Universal Management, que es... Mi versión de lo de Stafford, según yo, mejorada y simplificada, ¿sí? Porque pedirle a la gente que lea los libros de Stafford y el Bible System y los dibujos del Bible System es pedir demasiado. Pero entonces, aún sí. así, eh, digamos, Bible System para, para, for, ¿cómo dice? For dummies, ¿verdad? Sí. Sigue siendo complicado. Y precisamente la semana pasada... Platiqué con unos amigos ingleses de, de gelacio y de Alejandro García, que es el otro compañero de él, que estuvieron en CEMES juntos. Y los ingleses estuvieron oyendo durante una hora, yo explicándoles, no, miren, así, jala, que esto, que el otro. Ya me contestaron una carta donde como que, como que casi, los, casi los convenzo, pero no. ¿Por qué? Porque regresan a los métodos antiguos, que yo los he bautizado este, como, bueno, yo no los bauticé, yo meramente estoy tomando el nombre que ya me encontré por ahí, de, de Dave Snowden, de Complicated Systems, ¿sí? Y si entonces tienes tú el Six Sigma y el Balance Core Card y todos esos son Complicated Systems. Ya sabemos que a cualquier cosa le puedes llamar System, pero nosotros lo que queremos es Organic Systems o Complex Systems que son Estructurados de acuerdo a las leyes de la cibernética y que tienen todo esto de Ashby, de la variedad y todo eso, que es lo que te da el insight, es, la, es lo que te da la ganancia para no hacer trabajo de okis. ¿sí? A, mí, a mí me choca jalar de okis. Eso es lo que me convence de la cibernética porque las otras técnicas, francamente, me dan flojera. No, no puedo. No puedo entrar a una co a cosa complicada, no puedo. Mi cerebro se, se friquea y, y no, no da. Sí, es que, que creo que o sea, el, la diferencia de la cibernética no es tanto en el qué, porque pues en principio puedes poner un humano haciendo los mismos procesos que quieres automatizar. Pero la diferencia se da cuando quieres escalar, y en las digamos hay muchas organizaciones humanas donde el factor humano no, no te permite escalar también bien en comparación de si está todo automatizado. En el sentido que si, si los retrasos empiezan a, a acumular, pues el sistema no puede responder tan rápido como necesita para adaptarse. Pues como y, el no, caso de los trenes, pues, que, falla, tú, ¿no? que tú eres el mero, mero rompotrero aquí a nivel mundial, tú le das un cerebro a cada, a cada carro del tren y hacen un sistema más óptimo sí. que el de los ingenieros. No sabes cuántas veces uso yo este, este ejemplo tuyo hecho, famoso por todo el, por todo el rumbo, este, diciendo que la solución cibernética es más inteligente que la solución de ingenieros. Y que mi amigo Carlos Gershinson le enseña a los alemanes y a los belgas y a los franceses cómo mejorar sus trenes, que, que siempre corren muy puntuales, pero esto es todavía mejor. No, pues se quedan con la boca abierta y los ojos cuadrados. Sí, sí. Si el entorno es relativamente predecible, pues haces una optimización y dejas márgenes eh, por si hay algún retraso y funciona bien en la mayoría de los casos. Pero si tu entorno está cambiando constantemente, pues esa optimización no hay manera de que se ajuste porque cada día va a ser diferente. Entonces necesitas que haya una adaptación constante y pues, digamos, es un enfoque diferente. Las la, la sí. demoras en la información te matan. Es lo que está pasando con el COVID. El COVID uh -huh. es un virus relativamente, no muy peligroso, pero le metes la demora y lo, lo conviertes mucho más peligroso porque no sabes si lo traes o no sí. lo traes durante 15 días. ¿sí? Sí. Entonces se sí, convierte de hecho... en un juego de información. Y que sea tan lento es lo que lo ha hecho tan peligroso y tan prevalente. Porque si fuese muy rápido y, y como que la mayoría de la gente que se infecta trae síntomas, pues entonces todos se dan cuenta y como que es fácil contenerlo. Exactamente, pues, es hay, como el eh, ébola. Es el caso de ébola, ¿no? Sí, sí ébola. Okay. Pero bueno, tan su... Regresamos a lo que me decías. ¿De que tú has tratado de vender sistemas en tiempo real y así? ¿O, o, sí. o en el mismo metro tuviste alguna experiencia o algo y no te entienden? o ¿Cómo está la cosa? Okay. Sí, bueno, si, si tú preguntas, oiga, vamos a mejorar la movilidad, sí, todos están de acuerdo, ¿no? oigan vamos a mejorar la economía, sí, todos están de acuerdo. Pero ya en el cómo, pues, cada quien tiene, digamos, otra idea de qué es lo que hay que hacer. Eh, y digamos no solo si hay distintas corrientes políticas pero pues simplemente eh, pues distintas escuelas de pues tanto en economía como en política de, de qué es lo que conviene para eh, no sé reactivar la economía no o digamos al, algo que es muy relevante discutir ahora es bueno en la nueva normalidad cuál es la mejor manera de, de que la economía se reactive y se recuperen tantos empleos que se han perdido. Y sí. pues todos estamos de acuerdo en el que hay que hacerlo, pero en el cómo es... En el pero pero, pero también date cuenta de una cosa, ¿sí? Eh, tenemos, a, en el caso de López Obrador, a una persona que es totalmente eh, ausente en este tipo de temas. O sea, no, no. solamente eso, hasta es un retroceso, porque en un grupo que tenemos que nos juntamos los viernes, este, uno de los expertos en telecomunicaciones dice, es que vamos para atrás porque se están cancelando una serie de programas que estaban, este, digamos, enfocados a la modernización tecnológica. Y Andrés uh -huh. los está cortando todos y le está pidiendo a los empleados del gobierno que compartan las laptops. Imagínate, ¿quién va a compartir laptops y menos ahorita? O sea, es, es, es que la petición es absurda. Es, es una persona que no entiende nada de este asunto. Entonces, como él ya trae su receta del de México perfecto, pues entonces todo el que no está de acuerdo, pues es marginado, ¿no? Si Felipe sí, que... y, y, y, y, y, y Vicente, que se suponían eran un poquito más listos, este... Bueno, no es sé en el caso de, de Vicente, pero de Felipe mismo. O sea, nunca, nunca, nunca les atrajo este tipo de cosas. Yo me acuerdo haberle planteado a Carlos Castillo. Yo creo que ya te lo platiqué porque no puedo hablar de eso sin decirlo. Este, le planteé la idea del, del, del gobierno en tiempo real y todo eso en el 93. Uh -huh. Sí, en el 93. Agarró el papel... Dijo, no, yo de esto no sé nada de mí, lo es así. O sea, totalmente cerrado, ¿sí? Y, y, y estos amigos ingleses con los que platicaba la semana pasada, que todos estos, todo este grupo, Gelazo y todos, estuvieron trabajando a la sombra de IBM. Y ahí la sí. mentalidad de ingeniero sale a relucir. Entonces, no les platiques de algo orgánico porque... Porque no lo entienden, ¿sí? Se, se están bloqueados, ¿sí? Están bloqueados. Te quieren llevar a su terreno luego, luego. Ah, no, pues la explicación que hice yo del modelo de sistema viable. Ah, no, pero pues identidad no le puedes llamar así, ¿no? Hay que llamarle misión y, valio, misión y misión y visión. Y lo otro hay que llamarle no sé qué, por eso, pues no queremos caer en lo que no jala. ¿Sí? La, el concepto de identidad en el, en el sistema viable, es mucho más profundo y más, más determinante de, que, que un mero mission statement y un vision statement, ¿verdad? Sí. Es, es, es mucho más profundo. Pues, pues que, creo que es muy interesante el contraste que hay eh, en, el, en la ciudad y en el gobierno federal, porque no, no sé qué tan entrado estás de, de lo que ha hecho la, la agencia. Eh, la, la DIP. Eh, ¿Quiénes son esos? Agencia de desarrollo. Es digamos como el brazo cibernético del gobierno de la ciudad. Entonces, pues ah. descentralizaron desarrollo ah, la de aplicaciones. Okay. Sí, sí, está Pepe Merino al frente de, de la agencia. ¿Merino eh, es, entonces, es, el que, es el que estuvo allá en el evento de Cancún? No. No, no, es él, no. Sí, eh, bueno, digamos, pues han estado eh, también estandarizando los procesos, ¿no? Porque, pues en principio te gustaría que los datos que tienes de movilidad, pues se eh, hablaran con los datos de obras y se hablaran con los datos de, de, de territoriales y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí. una de las cosas que liberaron recientemente es un, un sistema de información geográfica de la ciudad, pues y, y no, todos los no, datos te, ¿no, la te, no te han pedido que tú les ayudes o algo así o no no se puede eso o qué, qué eh, pasa? sí eh, hemos explorado al, algunos eh, proyectos potenciales de hecho desde antes de que empezara el gobierno eh, oficialmente todavía no se <ríe> concreta ninguno por distintas cuestiones eh, pues ha sido más asesoría verbal y compartir ideas y cosas así eh, pues también un poco porque la burocracia no permite mucho <risa> la, no, la, pues, la sí. colaboración. Y, y también pues los recursos limitados. Y... Pero es que eh, eh, me, me parece una cosa increíble porque Muy interesante por, por razones, de, razones de presupuesto no le invierten a, a lo que pueden ser realmente los multiplicadores económicos. me ¿no entiendes? O sea, estás hablando mm. algo que si lo instalas le darías un impulso a la economía tremendo. Yo me acuerdo cuando sí. vino aquí Bill Clinton, ¿qué sería? En el 2000, 2000 y pico, no sé, este, dijo, inviertan la internet, inviertan las telecomunicaciones, todo lo que puedan, o sea, no, no se guarden nada. Ese es un multiplicador enorme sí. que él y que Gore y que no sé qué. Pues sí, efectivamente, pero pero, pero se puso el proyecto de las telecomunicaciones en manos de Carlos Slim y él, donde no había dinero, pues no le invertía y entonces el, el sistema de telefonía no sirvió como el multiplicador de la riqueza como sí sucedió en la India. Gracias en parte a mi amigo este San Pitroda, que es con el que nos juntamos los viernes, ¿sí? A platicar para diseñar el México post-COVID, ¿sí? ¿sí? Este, pero... Entonces, si tú ves las tarifas que cobraba la India y las que cobraba México para, para celular, pues aquí creamos el hombre más rico del mundo en un momento determinado y, y, y, y la India creciendo al 6, 8% anual y nosotros estancados en el 1 o en el 2, ¿verdad? Sí. Sí, pues, de, digo, eh, está la visión, bueno, que... ¿Cómo se podría lograr, eh, pues, un sistema así informático integrado a nivel federal? Y, y qué, qué ventajas podría traer, ¿no? Que creo que eso es lo más difícil de vender. Porque, eh, digamos, sí puedes decir, ah, pues mira, tendrías esto y esto y esto. Pero eso, traducirlo en, en costos y beneficios, eh, pues no es tan trivial. Y, y, pues, no solo en México, sino, por, digamos... Por, por, yo, eh, yo, yo por eso creo que si el mero jefe no te compra el concepto, Sí, como sucedió en el caso de allende sí. que acabó comprando el concepto, no le puso pesos centavos, simplemente él tuvo la suficiente inteligencia para darse cuenta que era uno de esos multiplicadores. ¿Me explico? Sí. ¿Y cuánto te va a dar? Pues no sé si por 100 o por 50 o por 20, pero, pero así como estamos no jala, ¿verdad? Y, y, y es que también muchas veces esos beneficios son intangibles, porque simplemente la, la diferencia de hacer un trámite digital o, o de eliminar trámites, ¿no? Que pues digamos el, el no tener que ir a una oficina de gobierno a hacer fila y pues pasar tiempo en el tráfico y estacionarte y hacer cola y, y digamos eso lo multiplicas por todas las personas que tienen que hacer el mismo trámite, eh, pues es muy difícil de medir, pero obviamente es, es eh, ahí está el beneficio pues se claro. propaga en múltiples dimensiones. Eh, pues sí. pero ahora eh, eh, también es difícil de vender porque los países que sí tienen esos beneficios pues como que dices, pues sí son diferentes a nosotros pero eh, es muy difícil decir ah, pues es por este sistema informático que tienen que les facilita esto y entonces eso se desencadena entonces estos beneficios porque al final de cuentas todo está relacionado y es muy difícil separar eh, pues no sé, su educación su economía hasta eh, aspectos sí, sociales. Pues, eh, finalmente eh, es un paquete y la prueba confianza. está que aquí tenemos resistencia y resistencia y resistencia y resistencia. Mm -hmm. es, es, es, es increíble. O sea, eh, cuando vino Stafford en el 83, imagínate. este Pues. Tú tenías cuatro o cinco años y. Y, y imagínate planteando estas cosas entonces, pues menos entendían, si no sabían la diferencia entre software y hardware. No, pero lo, lo curioso no, no, no. es que ya pasaron 50 años, ya como que todos decimos o usamos tecnología digital, eh, y aún así es difícil que el... Eh, digamos, eh, mucha gente ve eh, las ventajas o los beneficios de, de cambiar los sistemas y pues sigue habiendo resistencia al cambio y digamos, eh, pues se, se limitan muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Total. Oye, este, pero entonces, ¿tienes algún... Algún gobierno o persona influyente en la mira de, o alguna idea de a quién abordar con esto, decir, oye, pues esto realmente las ganancias por muchos lados, lo explicaba yo a los ingleses. No es solamente el tiempo real, sino que te desburocratizas y luego aparte no puedes hacer ese sistema sin realmente hacerlo totalmente transparente. ¿Sí? Y esta uh -huh. transparencia, pues, es un valor agregado a los beneficios, ¿sí? ¿Sí? O sea... Sí, pues, está la, la Plataforma Digital Nacional del Sistema Anticorrupción, y pues ahí lentamente ha ido avanzando, pero pues no con el apoyo que debería, y pues uno se pregunta que, pues, es difícil que los políticos eh, que digamos donde se encuentran muy, muchos casos de corrupción pero, pues, pero mira, Entonces, te, mira te, te, te voy a dar el ejemplo de lo que me pasó a mí porque yo empecé también a promover la, la transparencia yo creo que antes de que saliera Gorbachev con su perestroika y glasnos y todo eso ¿sí? ¿por qué? porque para mí que había visto algo ¿sí? de sistemas y, y todo eso y de la, con Stafford para mí pues transparencia no es solamente acceso a la información sino que la información misma sea fácil de entender y fácil de acceder, ¿sí? Entonces, yo hice un proyecto de ley eh, basado en una experiencia que tuve aquí en el municipio de Monterrey, y la regla de Monterrey era muy fácil. La persona que diera un papel, quiero copias de los recibos del celular del alcalde, son cinco copias, son cinco pesos de copias, y aquí están los cinco pesos y, y dame los y recibos, ¿me entiendes? Era un sistema asombrosamente sencillo. Después no me hicieron caso, crearon el instituto y el, el, el IFAI, y el LAFAI, y el no sé qué. Y, y, y luego, ¿quieres un papel? Pues haz la solicitud y di de qué se trata, y luego te dicen que no, y ahora pon tu recurso y vete a litigarlo. Total, se, se, se pierde toda la, todo el sentido de lo que se trata el asunto, ¿sí? Entonces, pues lo mismo respecto a esto, ¿sí? El, el hecho de que tengas la plataforma de corrupción, yo he sido de los campeones anticorrupción y ni enterada estoy de la plataforma, ni me interesa, ¿por qué? Porque si la información no está accesible, pues ¿para qué la quieres? Sí, digo, esa, esa es la intención, pero tienen que convencer a, o sea, cada estado como que tiene que subir su información y pues se complica. <ríe> eh, hay, Mira, hay, el problema empieza, pues, por ejemplo. Pero, uh, uh, lo mismo con los datos de, de COVID, que pues los estados tienen que subir su, su información de ocupación de camas y no todos lo hacen. ¿Y ¿Por qué? Porque los estados le tienen que pedir a cada hospital o cada unidad y no todo el Pues porque no, porque no está entrelazado todo es automático, mejor automático, ¿me entiendes? No existe el sistema, sí. no hay sistema. Y sí. luego el problema empieza sí. porque, por ejemplo, el gobierno federal no le rinde cuentas a los estados de los dineros que les dan por las participaciones en los impuestos federales. No, yo he platicado sí. con varios tesoreros del Estado, amigos míos, todos amigos míos, dicen, es que no te dan el dato y si, y si exiges el dato te corren de la oficina, o sea, no sienten la menor obligación de, de rendirte cuentas. Entonces, fírmale aquí, es sí. lo que te tocó y vete a tu casa y ahí se acabó. Sí. sí, estoy de acuerdo que por ahí va el camino para mejorar digamos, el, el gobierno en México, porque, digamos, es muy difícil decir, ah, ah, pues, lo que necesitamos son políticos que no sean corruptos. Porque el, lo, lo que corrompe no es la persona, sino el sistema. Puedes, claro, hombre, los, digamos, los tener... sistemas prevalecen sobre las personas. Como dice el dicho, sigas, el, la, la, la, la ocasión hacia el ladrón. Sí, Necesitas un sistema donde le puedas dejar a un político de reputación dudosa las llaves del changarro y, y te puedas ir a dormir sin, sin problema. Más o menos, por ahí va el asunto, eh, exactamente. Va, va a estar ahí, ¿no? Y, y, y va a haber consecuencias sí, eh, relativamente fáciles y indebidas, ¿no? Este... <coughs> gente, los políticos, por su propio interés, van a evitar eh, pues todo tipo de ilícitos. Se Mira, yo, yo, yo, yo no sé hasta qué punto la también... ¿La de consecuencias es mínima? Yo, yo no estoy eh, to totalmente seguro de que, de que todos los políticos o una gran parte actúen de mala fe. Yo le tengo más miedo a la ignorancia. Uh -huh. y, y, y, y, y en mi experiencia... Sí. Un político no solamente tiene, le, le, le tiene miedo, tan, tanto miedo a la ignorancia que hace lo imposible por evitar que se note que es ignorante. Entonces eh, tuve un amigo senador, un amigo senador muy capaz para redactar y todo eso. Y todos los senadores venían a, a pedirle que él le hiciera los... Los, este, los, los, los informes de las comisiones y, y las iniciativas y todo eso y él logró sacar muchas iniciativas propias a, a base de puro cambalache de favores ¿sí? y entonces ¿qué es lo que está pasando? que los otros senadores que a lo mejor no saben redactar pues quieren ocultar que ellos no saben y van y pactan y hacen y, y luego ya aparecen con el examen contestado de cuenta como Um, el que el, el que el que hace el que el que le encarga la tarea a un amigo que sí le sabe verdad sí, <risa> sí este, pues. qué bueno que no ha dicho y, cosas y también, así muy locas porque porque estamos grabando con la idea de poder difundir algo de esto no sí o no sí digo que creo que al final de cuentas el objetivo sería tener un sistema político cibernético de gobierno, donde no importa tanto cuál es el partido que gobierna y tal vez aún ni siquiera importe tanto la, las personas que estén en los cargos, pero funcione de manera eficiente, ¿no? Obviamente pues, no le podemos Pues sí, porque... Lo, lo que, mira, lo que, estoy sistema. de acuerdo. Porque, porque si tú creas un sistema que, que esté bien estructurado que genere la información, que sea una información entendible y accesible, uh -huh. entonces tú puedes esperar que una gran cantidad de ciudadanos se van a conectar, van a ver lo que está pasando y se van a formar una idea clara de por dónde hay que seguirle. ¿sí? El problema es sí, que sí, el, el, el deporte favorito los de los políticos uh -huh. es secuestrar información y uh -huh. luego... Con eso tratar de, de, de tener una ventaja competitiva frente a otros partidos, otros polit, a otros, otros políticos. Sí, lo y aquí estamos hablando de un sistema en donde la información es la que gobierna. Uh -huh. hoy, hoy me mandaba una carta a un amigo de Suiza, que estuve platicando con él la semana pasada también, y, y me inventó un término que le llama hoy me lo comunicó, que se llama noticracia. Y según las raíces, es el gobierno de la información. Y entonces yo le contesté hoy, hace rato, le dije, mira, yo también ya había pensado, pero me había ido por el lado de, así como se habla de capitalismo, pensé informacionismo, ¿sí? que la información sea la que nos gobierne. Pero luego me puse a investigar la raíz de la palabra capitalismo, y, oh, sorpresa, resultó que viene de la palabra capita, que quiere decir cabeza. Entonces, capitalismo no tiene que ver con los fierros y con los este, eh, activos fijos o, o el dinero, o, o lo que le llamamos capital ahorita. Tiene que ver con que capitalismo es una economía basada en gente que usa su cabeza, ¿sí? No es el trabajador manual. Sí. Sí, no es el obrero. Entonces sí, no pues, necesitas cambiarle sí, nombre digo, al capitalismo, sí, no hacerlo, verdad. Es poder. Sí, sí, Pues sí. Sí, digo esta idea de que el conocimiento es poder se maneja ya desde hace bastante. Eh, pero la tecnología de la información te permite pues propagar incrementar este conocimiento eh, pues de maneras que antes no se podían. Por un lado que llegue a más personas y por otro lado que eh, pues sea más profundo. Eh, Ahora, ¿en dónde, ¿en dónde están los estorbos? Porque pues, yo he tratado con gente de todos los niveles, por supuesto, y yo me encuentro que, que gente muy modesta, que a lo mejor no fue educada, pero que tiene una inteligencia natural, es gente sí. que acepta que alguien más diseñe un sistema y ellos jalar dentro de lo que otros hagan. Pero hay un como que hay un mando intermedio entre las eritas pensantes y lo que llega abajo, que, que ahí es donde se atora todo. Pues así lo veo yo. Sí. sí pues, digo, hay, hay mucha incertidumbre sobre los Próximos años, pero pues creo que. Pues, tú, en el, en el gobierno de Andrés, ¿a quién ves con, con piernas de jinete para poder plantearle una cosa así? ¿Marcelo Ebrar? ¿O la Cheimba? ¿O quién? ¿Quién es el bueno ahí o okay? qué? ¿Este cuate merino que tú dices no, no ambiciona no sé. a, a algo más, más sí. a fondo, más, más como lo que estamos hablando? Sí, y, y, y, la verdad no sé. Sí, la, la verdad no sé porque, digamos, entiendo que tienen buena relación ambos con él, pero también he escuchado que no es, bueno, a veces escucha y a veces no. Entonces, eh, digamos, estoy seguro que para él tiene mucho más relevancia uno de los proyectos que está manejando el, los trenes, refinería, aeropuerto, que pues uno puede decir, pues puede tener o no tener valor, pero pues no se compara con, digamos, una infraestructura digital para eh, todo el país. que Pero te, te, te repito que mis, que mis amigos están muy mayor. metidos en eso. Acaban de decir el viernes que Andrés está destruyendo lo poquito que se estaba haciendo. Le está cancelando presupuesto sí. a todos esos proyectos que tuvieran algo que ver con modernidad digital o lo que sea. Entonces no es solamente, sí, pues, eh, eh, no solamente no vamos a ir hacia el futuro, ni nos vamos a adelantar al futuro, ni vamos a ir corriendo hacia el futuro, vamos resbalándonos hacia el pasado, hacia atrás, hacia yo, abajo. Yo conozco, conozco dos ejemplos, y uno digamos, eh, en la dirección en la que mencionas, que pues, digamos, sí. la agenda nacional, ¿cómo se llamaba? Eh, informático, ya no me acuerdo, pero bueno, estaba en la oficina de presidencia y pues empezó a, a armar la, la, la agenda de inteligencia artificial para México, eh, digamos, en colaboración con, con otras entidades. Y pues con el cambio de gobierno, pues es, digamos, de, era pequeña en el gobierno anterior y lo hicieron todavía más pequeño pues básicamente se encargan de comprar equipo para el gobierno, lo cual pues es... Ni siquiera lo debería de ver alguien encargado de cuál va a ser el futuro de la informática en el país. Eh, entonces, pues básicamente no hay estrategia en, en México para... Pero, te, esa pero, pero tengo conocimiento eh, directo. Por otro lado... De... Sí. Por otro lado, en la Secretaría de Economía, hace pocas semanas lanzaron Data México, que pues, es un proyecto en colaboración con César Hidalgo, eh, que pues lo han empezado a explotar y hay otras personas también en, en relaciones exteriores que pues participaron en esta redacción de la Agenda Nacional de Inteligencia Artificial. Eh, entonces, pues por ahí como que sí hay algunos proyectitos que, que pues, están enfocados en tener información pues, para economía y también eh, pues, relacionado con relaciones exteriores, pero pues hay como que el potencial explota, ¿no? Eh, en función pública, pues es como que muy claro que debería de tener un sistema que te ayude a, a darle seguimiento a todos los trámites que quieren hacer. Eh, en pues, el sí. SAT, digamos, he, hemos colaborado con ellos en proyectitos chiquitos, pero, pues, digamos, a pesar de que mostramos que hay un beneficio enorme, eh, pues me parece que deberían de estar invirtiendo muchísimo en desarrollar su propio laboratorio de inteligencia de datos, que pues no están haciendo. Eh, o, o si lo están haciendo, no no, no se han anunciado los resultados. Eh, y, y lo mismo en salud y lo mismo en, pues en todas, todas las dependencias. No, no pues sí, eh, mira, acuérdate. bueno Lo mejor sería Stanford... no de manera aislada, sino coordinada, porque si vas a invertir en esto, pues no quieres que cada dependencia tenga como que su... Pero, pero ¿sabes, cuál, ¿sabes cuál es lo más terrible del caso por aquello de que alguien vaya a escuchar nuestro video y a interesarse un poco en esto? Lo peor, lo peor, peor del caso es que, te doy un ejemplo, cuando vino Stafford Beer en el 83, que nos abrieron las puertas para andar, eso sí, nos abrieron las puertas para ir a salud, para ir a la Secretaría entonces de Industria y Comercio y SPP, etcétera. ¿Sí? No nos dejaron acceso, no dejaron que hiciéramos nada, pero sí nos daban acceso a, a, a ir y a, a hablar con la gente y a preguntar, etc. Entonces, este, descubrió Stafford Beer o, y yo que andaba con él, que por ejemplo, la red de microondas que se, establó, es, es, se, se instaló para las Olimpiadas del 68, nunca llegaron a usarse más del 3% de su capacidad de instalada. ¿Por qué? Ah, porque es del gobierno. Y el gobierno no está en esto para hacer negocio. Por eso, pero te, te, te sobra todo este bando, este, todo, toda esta banda ancha o eh, ancho de banda o lo que sea. No, pero el gobierno no está aquí para hacer negocio. Por eso, pero la puedes vender y te, te entra dinero. No, es que no estamos para eso. O sea, entonces, a lo que voy es que... En este momento actual, podemos, si comparamos los fierros que tenían en Chile hace 49 años uh -huh. y los que tenemos ahora nosotros, ¿sí? Podríamos hacer un verdadero milagro con lo que ya tenemos. No tenemos que invertir nada. Sí. Lo único que necesitamos es un plan. Y una orden de vamos a ejecutar el plan y tú, en lugar de hacer esto durante el día, vas a separar dos horas de tu día para ayudar a hacer esto otro. ¿Sí? Porque en lugar de que estés jugando ahí al solitario en tu computadora, la vamos a empezar... Sí, mira, no te rías porque yo, yo, yo he visto jueces de distrito jugando solitario en, en su computadora. ¿Sí? Sí, te creo. Bueno. Entonces, este, en lugar de jugar solitario, la computadora, o estar viendo pornografía, que todavía es, es, yo creo que es peor, este, vamos a poner esos equipos con un modem a, a, a recabar datos o hacer algo, algo positivo. O sea, lo que nos falta es un poquito de visión y organización. Sí, sí es, Voluntad es, es, es, política. No, no se necesita... No, no se necesita un presupuesto enorme digamos como un gran proyecto de infraestructura pues para no no no no, no. ya ya, con ya, lo teníamos, que ya, hay, ya nada más hay que reacomodarlo reorganizarlo con el internet que ya tienes con las computadoras que ya tienes con quizá sí, hay que invertir un compartido. poquito en un software ¿eh? <ríe> sí sí que digamos creo que en, en otros países que han intentado hacer sistemas parecidos, luego han fallado porque no se usan. Entonces, ok, ya tienes tu sistema, invertiste mucho o poco, pero el, el factor humano no fue considerado y entonces pues, la gente no lo usa. Entonces. Bueno, por, entonces... Pues porque no no hay lo que el alcalde con el que yo jale decía, el, no se hace valer el poder del águila nacional. O sea, el valor del sueldo que te pago. ¿Sí? Uh -huh. O sea, si el jefe no exige, si, si no sabe el jefe qué quiere y qué se puede hacer, pues no puedes esperar mucho del empleado. ¿sí? Sí. Pero ahí es donde falta un no, pero... liderazgo, una visión para decir, ¿cómo México, un país tan inmensamente rico y tenemos tantos recursos, incluso inversiones en, en, en, en torres de telecomunicaciones y en oficinas y en y en, en computadoras, y en redes, etcétera, pero no las estamos sabiendo utilizar como debe ser. Entonces, sí. realmente lo único que se requiere es voluntad política, fíjate, fíjate, te lo voy a poner así, reduciendo al absurdo de lo más sencillo posible. Voluntad política y otorgarle un título a Carlos D'Arsiston, es decir, aquí está este poder Ve a hacer lo que tengas que hacer. Te, te estás riendo, pero, pero, pero te voy a decir una cosa. Yo sé de qué estoy hablando, porque cuando yo le ofrecí al entonces alcalde de Monterrey, Felipe de Jesús Cantú, que yo le arreglaba lo de transparencia, que le proponía que se metiera a hacerlo, ¿sí? él me pidió que le llevara un plan. Y yo me tardé una semana en llevarle el plan. Y el plan, de, el plan decía, no hay plan. El plan es que no hay plan porque no necesitas un plan. Le dije, yo te ayudo y lo único que tienes que hacer es demostrar que tienes voluntad política. Mi condición para yo jalar en esta comisión de transparencia es muy sencilla. Convocas una conferencia de prensa, que van a estar todos los de la prensa de, de Nuevo León, de Monterrey, ¿sí? Los que te cubren. Y tus directores y secretarios. Y ahí vas a. To, tengo una foto de ese evento donde, está, donde estoy platicando yo con él. Y, y ahí les vas a decir exactamente lo que yo te estoy proponiendo a ti, que te tendría que decir López Obrador o al que te va la chainba o alguien, ¿sí? Aquí está el licenciado Javier Livas, él va a encabezar esta comisión, ¿sí? Y ya me comprometí con, hacer, con él a hacer lo que él me diga. Si él me dice que uno de ustedes aquí está estorbando, lo voy a correr. Así. Lo voy a correr. Oye, ¿no? Jaló todo bien suavecito. Estuvimos entregando de su oficina, se entregaran, venían del norte a pedir los, como comenté hace ratito los recibos de teléfonos del propio alcalde, aquí están. Queremos acceso a los, a los sueldos de los regidores que hasta entonces, estoy hablando del 2000, 2001, eran secreto de Estado, cuánto ganaba un regidor. Imagínate nomás. la, la, la, la falta sí. de transparencia. Y claro, cuando Monterrey destapó sus datos en ese sentido, pues rebotó hacia el Congreso y ya se pudo saber por fin cuánto ganaba un diputado local de Nuevo León. Entonces se, se va creando un... Fíjate nomás, pero, pero sí. date cuenta de la sencillez del plan. El plan es que no hay plan. Dame un poder condicionado así, que tenga sí. este poder, dame un poder de, de correr, ¿sí? de hacer valer el águila nacional, como decía mi alcalde, y las cosas van a funcionar. Y para vender esta idea, digamos, convendría poder decir, oye, si desarrollamos un sistema cibernético a este nivel, ¿qué es lo que podríamos hacer que ahorita no podemos hacer? ¿Cómo, cómo lo venderías desde esa manera? ¿Qué, ¿Qué es lo que podríamos hacer si tuviéramos integrado en un sistema digital to todas las secretarías, toda la información, salud, economía, vivienda, movilidad, eh, Importaciones de sí, pues, voy, Sí, te pues te, no, te voy a decir un, un concepto que me maneja mucho Gelacio, ¿Sí? que, que lo menciona Gelacio Íñigues, el compañero de Cemex, el amigo de Cemex, más ¿no, bien, y, y lo oigo decir mucho, mucho, mucho. Tú andas en realidad en busca de desperdicios, ¿sí? Y cuando tú ordenas todo, te das cuenta que sobran títeres, sobran cabezas. Sobran puestos y entonces esos recursos los vas y los diriges a cosas que antes no estabas haciendo. Entonces aumentas tanto tu productividad que ahora te alcanza a hacer para muchas más cosas. No se trata que corras gente. Se trata de que todos los que trabajen, trabajen haciendo algo útil. Ahorita, por ejemplo... Tú quizá conociste a, a, a mi amiga Concha Lupe, que estuvo en la Secretaría de, de, de Energía cuando Elizondo, etc. Y decía, pues la gente viene aquí este, a leer el periódico, todos los empleados de planta vienen a leer el periódico a comerse la torta, a hablar por teléfono y sacan un acuerdo o dos al día, ¿sí? Cuando tú empiezas a poner estándares, vas a hablar con los trabajadores y alguno va a decir: No, pues sí, podemos hacer, no dos acuerdos, podemos hacer diez acuerdos diarios. Bueno, pues pones esa métrica, entonces vas a empezar a, a, a medir todos los días cuántos acuerdos sacó pro, o proyectos de acuerdo sacó cada empleado, y, y más vale que empiecen a sacar cerca de ocho, o nueve o diez, porque si no, quiere decir que no están trabajando. Y entonces vas a crear un sistema eh, que se va retroalimentando con su propia información y te va generando señales de error y, y ahí es donde empiezas a apretar. ¿sí? Acuérdate que el sistema en, en Cyberstein en Chile era de común acuerdo con los empleados cuánto puede producir esta fábrica, cuántos, cuántas sí. botellas o lo que sea. Y, y se ponía el, el Actuality y luego... ¿Cuántas de las 400 se produjeron hoy? No, pues ahora se produjeron 350. Bueno, y, y mañana pues 390 y luego al rato 150. ¿Cómo? Y no, pues es que falló, falló la entrega del material o no sé qué. Bueno, fue una anomalía, pero ya se corrigió. Y entonces haces un sistema que aprenda. O sea, básicamente que le diseñas un sistema nervioso a la, a la, al gobierno, ¿sí? Eso es de lo que se trata. Ahora, ¿quién te puede comprar algo así? Yo le apostaría más a la señora Sheinbaum que a, que a López Obrador, porque Andrés no entiende nada, realmente no, no entiende. Este, pero sería milagroso si se entendiera. ¿sí? Y, y si le dices, con las mismas máquinas que tenemos, vamos a hacer cinco veces más, pues a lo mejor por ese lado se cumple sus ofertas, sus se cumplen sus promesas de campaña de que de que de que ya no va a haber corrupción porque la ineficiencia también es corrupción y es una historia más costosa que la corrupción de la que él quiere que él quiere eliminar sí sí por ejemplo tienes el caso para nuestro público si alguien nos va a ver de los trabajos en el aeropuerto de Santa Lucía con el covid el tráfico aéreo está bajando la, al 25%. De aquí a que vuelva a, a estar saturado el aeropuerto de la Ciudad de México, van a pasar 10, 20 años. O te lo dejo en 8. No sí. urge, no es un proyecto urgente ahorita Santa Lucía para nada. Sí, y el tren vaya menos. Si no sí. tenía clientela antes de empezar, pues menos clientela va a tener de después del COVID y lo que está pasando. Entonces, sí. ahí tienes dos proyectos que claramente deberían de suspenderse en el acto, en inmediato. ¿Sí? Entonces, sabemos que los, que los sistemas necesitan poder generar señales de error. No se trata que uh -huh. nunca te equivoques, se, se trata que cuando te equivoques sí, lo repares. Por ¿Eh? sí. Porque nadie es perfecto. Sí, que tengas información. Pero necesitas información. ¿Sí? Y entonces. Andrés lo veo inamovible. ¿sí? No, hay, no hay quien pueda influir en él para que desista de algo que ya es un error súper obvio. ¿sí? Santa Lucía no se necesita. No hay tráfico. No hay tráfico aéreo. En este momento no hay el tráfico que ya se ve acumulado. Entonces ya te volvió a quedar grande. El Ahorita el aeropuerto de Into Juárez te queda grandísimo. Sí, y, y, bueno, desde mi azotea, pues antes se veía que venían los aviones y era uno tras otro, ¿no? Podías ver tres, cuatro. Sí, sí en porque están, e, bajando, están bajando en promedio uno cada minuto y medio o dos, a lo mucho, a lo mucho. Y puede ser que menos, ¿sí? Cuando usaban las dos pistas, no sé. Pero te aseguro que ahorita... Pasará uno cada 10 minutos, si acaso. No, digamos, durante meses, eh, pues no, no se veían aviones, ¿no? Y de repente así como que, ¡ay, mira, ya hay aviones otra vez! Pero eh, no recuerdo haber visto más de uno aproximándose al mismo tiempo. Entonces, eh, pues, ¿sí? digo... Sí, lo, lo, no sé cómo estén los datos, pero sí, seguro está. Eh, mira, utilizado. los datos que yo he leído es que bajó al 25% o al 40%, y que uh -huh. ahorita a, a lo mucho vas a, vas a esperar que, que, o sea, pues no hay turismo, no hay viajes de negocios, o sea, cada vez más conferencias virtuales, etcétera. Sí. Este, Más procedimientos a través de, de Internet. Este, lo bueno del COVID es que aceleró todo esto que antes era un gasto inútil. ¿sí? Sí. Ahora, si no haces una gestión en persona y gracias a que no lo haces, no avanzan las cosas, bueno, pues entonces a lo mejor hay que volverse a subir al avión. Pero yo pregunto, ¿se convencería la señora Sheinbaum de, de por, por, por qué no un homenaje? Plantearlo como un homenaje a Allende. ¿Sí? Es, es lo poquito que Allende se dio al mundo. Y, y, y, y realmente yo hasta mis dudas tengo de darle el mérito a Allende. Le doy más el mérito a Fernando Flores y a Stafford por tercos. Porque Allende dijo que sí. No, no tenía mucho que decir más que sí. Pero los que entendieron y querían hacer, pues eran, eran otros. Aquí... De todas maneras, ellos que tanto alaban las posiciones así de izquierda. Y yo, yo simplemente no me digo de izquierda, ni de derecha, ni de nada. A lo mejor soy más de derecha que de izquierda, o para ciertas cosas soy de izquierda, para otras cosas soy de derecha, o para otras cosas no soy nada. Simplemente lo que yo aprendí de la cibernética con Stafford es que esas clasificaciones realmente son superfluas. Porque no van al fondo de lo que realmente estás este, debiendo hacer. O sea, si no te organizas, como se organiza la naturaleza para manejar las cosas públicas, pues vas a tener un fiasco porque las burocracias no están hechas para ser eficientes, están hechas para ser ineficientes. Sí. Y, y también... Pues hay ejemplos de gobiernos eficientes de derecha y de izquierda y de gobiernos ineficientes y hasta dictatoriales de derecha Exactamente y de izquierda. Entonces, que no, no traen ni izquierda ni derecha ni nada. o sea, pues, <ríe> sí, ¿sí? O, o sea juzgar por la tendencia política es, no es muy Es útil totalmente, porque... es, es un juego político de sí. que yo considero que hay mucho de emoción, mucha cosa emotiva, ¿sí? sí. Como luego dicen, de joven todo el mundo, el que no es socialista, pues es que no es humano. Y luego el que el que no el que sigue siendo socialista ya de grande, pues tampoco es humano. O sea, algo, algo le falló. Pero bueno. Este, yo ni de joven. Porque mi hermano sí era muy, muy rojillo y, y ahora es archi capitalista. ¿Verdad? Pues fue director de Maceca y cuánto, Pues no, olvídate. Es que él se convenció porque el problema es la motivación, ¿sí? ¿Cómo motivas a una persona a trabajar por una causa que está tan remota, tan distante? No digo que no haya gente idealista. Yo he trabajado con... Yo, yo, yo, 90% de mi tiempo lo, lo empleo en cosas que no me dejan dinero. A lo mejor no me quitan o me han quitado, ¿sí? Uh -huh. pero, pero sí entiendo... ¿Por qué es muy difícil motivar a la gente con, con puras cuestiones ideales o, o metas idealizadas? Entonces, este... He tenido ganas de, de volver a platicar con Porfirio Muñoz Ledo, que ahorita quiere ser presidente del, de Morena. Sí. Pues para venderles... Él podría, cuando menos, entender esta idea y sí, oír oírla oír la idea sí. pero pero como yo no estoy viendo a México y, sí. y tú estás allá y no sé qué tan encerrado estás pero pero mi pregunta sería si te dan una audiencia con Porfirio vas y platicas con él para decirle a ver si quieren ellos entrarle a un proyecto así de esta de, de, sí. de, de, así de grande Así de ambicioso, sí, y además sé que él conoce a mi papá porque yo estaba estudiando en Bélgica cuando él era embajador allá, entonces coincidimos en, en una fiesta de la independencia eh, Ajá. y lo saludé y me presenté y dije, ah, sí, sí me saludas a tu papá y todo. Entonces, pues sí, es, es que tu papá poder. fue un héroe para todos las todos los, <ríe> la gente así de anti. Miguel Alemán y todo eso, pues claro, pagó un precio sí. muy caro, muy caro, pero bueno, este, sí, entonces, eh, pues mira, hay, hay dos caminos, si quieres yo le puedo mandar un correo al secretario de Porfirio que se llama Alfonso Velasco, no sé si lo conozcas, uh -huh. este, uh -huh. ese es su secretario, él es el que le filtra y el que le hace la, la agenda y todo eso, y, este, pues a lo mejor es el, el momento adecuado, ahorita que está en campaña, que, que por fin en la campaña diga, señores, pues tengo esta propuesta y creo que si Morena hace esto, pues nos vamos, nos vamos todos a la gloria, ¿verdad? Este, pero abrazar la modernidad. ¿Por qué? ¿Y por qué, por qué yo estoy, digamos, de acuerdo en que ellos tomen esa bandera? En primer lugar, porque yo siempre he visto a Porfirio como un hombre decente, ¿sí? No es una persona que usó sus puestos para, para hacer dinero o para hacer trampas o cosas. Yo, yo lo tengo en muy buen concepto. este y, y, y, y por lo tanto creo que, otra cosa, que el sistema Stafford Beer no es un sistema socialista. Es un sistema organicista y, y parte de un principio que he estado mencionando mucho en mis videos en lo que llamo yo la lucha de capitalismo contra el socialismo, porque el sistema viable propone que las leyes cibernéticas organizan a la naturaleza de abajo hacia arriba. Y entonces, un principio básico del sistema viable es la máxima autonomía de las partes. Hasta el punto en donde no se pierda la capacidad de armar un todo nuevo. ¿Sí? sí pero entonces, sí. el principio de autonomía, yo lo pongo aquí al, al principio de la libertad. Y ese principio lo tiene el capitalismo, pero no lo tiene el socialismo. El socialismo manda desde arriba. Sí. La verdad es que tiene que haber un impulso desde arriba y, sí. y también una cultura desde abajo que esté pidiendo, eh, digamos, un progreso. Y... Sí. Respecto al, a la capacidad de cada quien de, de encontrar sus propias soluciones y, y, y toparse con problemas y resolverlos. O sea, el principio de la autonomía yo creo que va de la mano. O sea, en el... donde se juntan las, las, las líneas paralelas en el infinito, ¿sí? ¿sí? Ahí capitalismo y socialismo son lo mismo y jalan perfecto los dos. Es, lo, lo puedes ver desde un punto de vista o de otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque final de final de cuentas el socialismo podría ser un argumento en favor de la cohesión y el capitalismo un sistema en favor de la autonomía. Pero sí. entonces cohesión y autonomía son las dos partes de la misma moneda, ¿sí? uh -huh. Que se complementan y el sistema va a ser tan autónomo o tan cohesivo como requiera el momento determinado. Sí, sí en, en uno de mis últimos artículos, pues hago una clasificación sobre qué tipo de control es más apropiado, pues dependiendo del problema o el sistema que se está tratando de controlar. Y, y eso, pues, digamos, una vez que tienes esa clasificación, es claro que no puedes decir que un sistema, perdón, un, un mecanismo de control centralizado de arriba hacia abajo es mejor que uno de abajo hacia arriba, independientemente del problema. Entonces, más bien, ¿cuándo es...? preferible uno sobre otro y, y, y de hecho tiene que ver con lo que mencionamos sobre la, la predicción y qué tanto cambia el problema. Entonces pues sí. pues necesitas los dos, a final de cuentas, en, en un gobierno que haya algunos aspectos de arriba hacia abajo que te van a regular pues, las cosas que no cambian tanto, pero para adaptarte necesitas que la información fluya y las acciones fluyan de abajo hacia arriba. Entonces, ¿cómo, sí, cómo pero a final Entonces, de cuentas, cuando ya piensas en todo el sistema, tú lo que quieres es un sistema que sus canales de comunicación estén desasolvados ¿sí? Que esté fluyendo la información como uh -huh. tiene que fluir. Y ahorita vivimos en una cultura en donde cualquiera que sea una puerta o compuerta, dice, ah, no, pues por aquí no pasas a menos que te caigas con algo, ¿verdad? Pues sí. Y entonces ahí está el problema. Entonces mi pregunta, regreso a la pregunta. Te paso los datos de Velasco y le hablas hasta que lo encuentres, te conteste y le mandas una carta para pedirle una cita con Porfirio o quieres que yo la gestione y le hable y le diga, oye, quiere hablar con, con Porfirio fulano que es hijo de un amigo de Porfirio, este, en fin. Y, y entonces, pues, yo hago la gestión para ti. Porque yo no puedo ir. Sí, sí pues, tal vez funcione mejor si tú haces la gestión. Porque si yo le escribo así, a de Sí, pues, blue, va, va a ser como pues, que más fácil decirte que no. O, bueno o no, yo, yo lo voy a, no No, no, yo, yo lo voy a escribir y a, y a ver qué me dice Alfonso, ¿sí? Sí. Eh, acabo de ver a Porfirio. Alfonso me acaba de mandar unos videos y unos detalles ahí porque estaban muy indignados porque resulta, eso no sé si corrió la voz o no, pero a mí, a mí me lo confió. Andaba por Porfirio bien enojado porque, porque ahora que se iba a lanzar para presidente de, de, de Morena, resulta que se buscó en el padrón de Morena y no estaba, no estaba en el padrón. Entonces, pues sonaron la alarma y de repente milagrosamente ya apareció. Que sí, sí, sí está, eh, pero sí, no estaba, pero sí está. Sí, sí, sí, había estado, pero no lo encontraba. este Y no quiero saber el escándalo que se hubiera hecho con que Potofillo no aparece en el padrón. Imagínate, la, la, volvemos a... a y, y, y, y no te puedo criticar a Muelina por eso, porque a mí en el pan me quitaban, me borraban, me ponían, me sacaban. Y, y, y es, son... Son los abusos de la gente que tiene el poder para hacer eso, ¿sí? Entonces, sí. Pues, para que les pidas el favor. O para que sepas quién manda. Sí. O para que no te creas muy, muy. En fin, no sé. Entonces, ya tengo una primera tarea que es mandarle esa petición, ¿sí? Que quieres ir a hablar con él y le vas a plantear, vámonos, go, bro go for broke, ¿sí? Todo, la la enchilada. ¿Sí? Okay. Este país necesita, ahorita que está en esta crisis, armar, ¿sí? Y que no te digan que, sí, vamos a empezar aquí con la subsecretaría de la Secretaría de la Cultura para los Niños Desamparados y ahí metemos tiempo real. No, no, no, no, no. Vamos a empezar en todas partes para que sea, para que no haya, no haya para atrás, ¿me entiendes? O sea, que el... Que el que el régimen se comprometa. Sí. Este, y es que además, pues cada secretaría tiene sus propios intentos. Lo que se necesita no es que cada una haga su propio sistema, sino que se haga un sistema que coordine todos esos esfuerzos. Exactamente. Pues, eh. System 2 del Viable System es indispensable. Estuve leyendo sobre un paper que se llama Internet, que son, es el, esfuerzo de los rusos para crear sus propias redes, de, red de internet o algo parecido mm. para controlar la economía rusa fue el fiasco más grande que te puedas imaginar había un genio ahí de las computadoras que nunca pudo rebasar los obstáculos de las burocracias y, y, y sacaba un sí y luego no había presupuesto y luego la gente no cooperaba y acabaron con no sé qué tantos sistemas diferentes y finalmente no pudieron hacer lo que querían ¿No le copiaron a Stafford Beer? Es, es, es, fíjate Y, y luego, al poco tiempo, pues, se cayó toda la Unión Soviética. Sí. En, Enrique Aldunzi me platicó que estuvo cerca de Moscú en una fábrica, donde era la fábrica que producían todos los zapatos rusos. Todos los zapatos de una sola fábrica para toda Rusia, imagínate. <risa> Dios mío. No, pues, definitivamente digo, oye, pues, pues el capitalismo... Tú vas a Estados Unidos, compras algo en Target, no te gusta, vas y lo regresas, no, no regresas regresado ni la nota ni nada, nomás aquí está sí. el pantalón y te, te, te lo acreditan y órale, llévate otro. Este, eso nunca va a pasar en el socialismo, ¿eh? nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca. ¿Por qué? Regresarte el, el, pantal, regresar el pantalón daña a la sociedad, haz de cuenta. ¿sí? Entonces, pues es un pecado. Contra la sociedad y no te das cuenta de que lo regresaste porque está mal hecho, mal medido, mal, mal este, pues, catalogado o no sé. Una, una manera de interpretar el, las diferencias entre socialismo y capitalismo son las métricas que usan. Entonces, aunque pues en las dos es importante esperanza de vida, educación, eh, seguridad, pues en el capitalismo se enfoca más en GDP, y, bueno, Producto Interno Bruto, eh, exportaciones, cosas así. Por eso, pero que ya son son son métricas cosas. que tampoco ya no sirven de nada, porque Por eso. tú sabes. Este, eh, eh, entonces, sí. lo que quiero decir es que no sé si en 100, 200 años o tal vez antes, si logramos tener unas métricas que pues sean más significativas sobre bienestar, o sea, que, que, que digan, ah, pues, si esta métrica está bien, es que, que quiere decir que eh, la población está bien, pues entonces las diferencias entre socialismo y capitalismo van a reducir, porque, o sea, muchas veces esas diferencias políticas es sobre pues sí, a qué pero, le vas a dar más pero, pero, importancia. Pero la verdad es que, digo, por ejemplo, no le puedes llamar socialismo a, a la organización de los suecos o noruegos, pues ellos son capitalistas que tienen una gran... Digamos, tendencia a, a repartir más o a ser más justos eh, en, la, en, las, en ma, una sociedad más igualitaria, pero los métodos y todos son, son capitalistas. Los, los socialistas, pues sí, son bueno, unos cuantos bueno, países. Sociali que, que... Socialismo democrático. Bueno. Bélgica, Dinamarca. Bueno, por eso. Porque pero, hay seguridad social. Sí por eso, pero pero no es socialismo en el sentido de que se planea todo centralmente. Ajá. Sí, pero es claro. que, es que también, o sea, ese modelo soviético, soviético vietnamita, que pues yo creo que en China también ya no se usa tal cual, eh, pues ya no ese, es sinónimo ese, de socialismo. Ya, ese, ese sí está derrotado, ¿no? Sí. Y, y también porque ¿Y, en y principio por qué, tú podrías tener un sistema capitalista. Quiere, ¿Y por qué Andrés nos quiere llevar allá o qué? O, o, o yo estoy viendo mal. Porque sí. es, es como Cuba no, o y... como Venezuela, o sea, ya perdieron. Ahora tengo una pregunta: sí. ¿Venezuela intentó algo de lo de tiempo real y todo eso que tú sepas o no? No que yo sepa. Porque Stafford estuvo en Venezuela y dejó alguna escuela ah. allá o algo, y yo mi temor es que algunos de los. Ex-alumnos de venezolanos de, de Stafford estén detrás del intento de, de crear algo, pero nunca he oído que, que quieran manejarse en tiempo real o que le hayan metido investigación a eso, ni nada. No, yo no he escuchado ni, ni antes de Chávez, ni durante, ni después. No. Oh.